Hola, soy Nacho Lisa Fernández, tengo 38 años, vengo de Gijón, Asturias. Yo vengo de los deportes de raqueta, del tenis y del pádel, entonces quería profundizar un poco en el beach tenis y por eso me decidí a hacer este curso. He ganado mucha seguridad a la hora de dar la, la formación a, a los alumnos, sobre todo en temas eh, técnicos y tácticos sobre situación en pista, pues en unos cuatro o cinco meses pues ya conseguí darle un cambio a la a la formación y hacerla mucho más, mucho más profesional. Muy amplia y más en profundidad de un deporte que es nuevo y que todavía no tenía la, la información necesaria para, para impartir la, la formación a, a los alumnos. Aparte de, de la escuela pues desarrollamos un, un circuito eh, de competición en, en Asturias ...en cuatro o cinco playas... ...donde llegamos a tener más de 500 jugadores... ...es un, un curso de un deporte que es eh, nuevo... ...que tiene mucho potencial... ...va a tener un futuro muy, muy prometedor... ...que es un deporte muy atractivo... ...que a la gente que le, lo prueba eh, le gusta mucho... ...entonces bueno, cuanto más formación tengamos... ...más fácil que, que la gente se vaya enganchando... ...y se vaya difundiendo mejor el, el deporte... Eh, ...innovador, porque no existía nada igual hasta entonces. Les Recomiendo al mundo, a todo el mundo eh, realizar eh, este curso porque va a notar un, un cambio espectacular en sus formaciones y en sus organizaciones de, de escuela, de, de torneos y, y demás, y como jugadores también, claro.